Hola, ¿qué tal mis amigos de tecnoapples Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les traigo la nueva actualización de WhatsApp Plus, ya sabes, en su versión 19.20, la cual no te puedes perder. Viene con nuevos temas, viene con nueva función, así que descágala totalmente gratis aquí abajito en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Una recomendación, no se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad Para que no se pierda ninguno de tus chats o conversaciones Mis amigos, te invito a que te suscribas a este fabuloso canal El cual te trae las nuevas novedades tecnológicas, las nuevas actualizaciones, super increíbles aplicaciones Y activa esa campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video Sin más preámbulos, comencemos con el tutorial Una vez descargada procedemos a irnos a los archivos y buscamos la carpeta de descarga o el gestor de descarga y procedemos a instalar la APK de WhatsApp Plus última versión. Yo no voy a instalarla porque la tengo previamente instalada. Aquí nos encontramos en la interfaz. De WhatsApp Plus, la cual trae este tema por defecto. Pero nosotros vamos a aplicarles los nuevos temas que trajo esta versión. Vamos a irnos a la parte de abajo en el botón de más. Damos un toque. y Vamos a, ir a la parte de arriba. Está la tienda de tema. Damos un toque allí. Y aquí va a empezar a cargar a desplegarse una variedad de temas. Tanto antiguos como los nuevos. Que trajo esta última versión. Esto que se encuentra aquí de primero son los que, se ha, que han venido con esta nueva actualización. Como procedemos a ejecutar uno o aplicar uno, simplemente por ejemplo elegimos ya sea este que está aquí. Damos un toque. Y para desbloquearlo, ya sabes que tenemos que enviarlo a cinco amigos o a cinco grupos. Simplemente lo enviamos rápidamente aquí. Van tres. Vamos a elegir aquí rápidamente. Busquemos 4 Y busquemos otra persona por acá rápidamente, compañeros busquemos aquí, busquemos, busquemos pues, enviamos a esas 5 personas automáticamente se va a desbloquear una vez desbloqueado simplemente vamos a establecer por defecto y automáticamente se va a aplicar este fabuloso tema en movimiento y lo mejor es que sientas a una conversación también vas a tener ese tema aplicado mis amigos ya sabes las funciones que tiene este WhatsApp ya sea lo que es privacidad seguridad como con la última vez antivista una vez deshabilitar red, etiqueta de reenvío ocultar vista de Estados Antilemación de mensajes Y antilemación de estados Mostra JTK azules después de responder La seguridad de Whatsapp Ok, super genial También contamos con aquí configuraciones generales Como para enviar fotos en la mejor calidad También contamos con lo que es incrementar los, los megabytes Para enviar eh, ya sea archivos de hasta 80 megabytes, ok. También contamos para aplicar lo que es los estados en 5 minutos, ok. También contamos aquí enviar estados en la mejor calidad, ocultar medios de la galería, activar chat beta, o sea que una configuración o una función parecida a lo que es Messenger, en la cual cuando te llega un mensaje se abre una burbuja de chat, ok. También se aumentar el límite de compartir. Vas a poder reenviar mensajes mensajes hasta 300 chats. Ok, súper genial. Y también vas a poder cambiar tu icono, el que más te llame la atención, tu icono favorito, el que más te guste. Vas a poder elegirlo simplemente dando un toque. Ok. También contamos acá lo que es pantalla principal, lo que es eh, habilitar brindis de contacto en línea, eh, este, establecer el tono de, de llamada a ese brindis, separar chat de grupos, cabecea y inicio usar mi nombre. También contamos aquí lo que es mostrar el acceso directo del modo DND en la pantalla principal. Ok, super increíble. Vamos atrás nuevamente. Y aquí nos encontramos con los temas, ya sea del color del, color del teléfono, en la tienda de fuentes. Esta Nueva función ha venido súper genial. También contamos aquí con lo que es la lo color del teléfono que vas a aplicar también para que no tengas ese teléfono aburrido de siempre, sino que vas a tener uno en movimiento súper increíble. Simplemente es un toque al que más te llame la atención. Y das un toque aquí para desbloquear, como lo hemos desbloqueado anteriormente, y enviamos y automáticamente se va a aplicar así como se ve en pantalla. Súper genial, súper increíble, mis amigos. Aquí encontramos lo que es las tiendas de fuente. Vas a aplicar el que más te guste de esto que están aquí. Esto lo trajo la nueva versión, súper genial. Simplemente, por ejemplo, te gustó este, simplemente das un toque y das a aplicar sí, y se va a reiniciar nuestro WhatsApp y se van a aplicar todos los cambios que hemos hecho, y va a quedar de esta manera esa fuente genial súper increíble así que mis amigos si te gustó este contenido suscríbete a este canal adicionalmente te invito a que actives esa campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que subo un nuevo video sin más preámbulos nos vemos en un próximo video tutorial